Hola hermosas, bienvenidas a un videito más aquí a nuestro canal makeup And this Glamour. El día de hoy chicas les tengo un uh, maquillajito, algo uh, casualón pero medio glamurosito, medio elegante para uh, pues si trabajas, eh, no sé, un trabajito donde tienes que andar algo elegantita, y eh, bien sea una oficina o Alguna tienda o alguna tienda de maquillaje o algo así. Te va a ayudar bastante ¿Por qué? porque es un maquillaje súper básico y se ve bastante glamuroso. O igual, si tú tienes una salida de noche así repentina, también te va a servir muchísimo. Y así que si te interesa ver qué tal queda este maquillajito, no te vayas y quédate a ver el videito. Como verán, chicas, yo ya tengo mi uh, ojo y mi ceja realizada. Ya arreglé mi cejita. Puse mi, uh, mi corrector. ¿Dónde está? Acá está. el corrector de... Ah, puse mi corrector ya de Wet n Wild. Que es el tono... Yo estoy utilizando el tono... ¿Dónde tiene el nombre? No veo. Es el Light Body. Entonces, el 840B Light Body. Ese es el que estoy utilizando para pues, emparejar el tono de mi párpado, porque como saben yo, ahorita pues este, tengo bebé en casa y pues mis ojeras están bastante amarcaditas uh, Así que me ayuda bastante a emparejar todo el tono de mi párpado, ese correctorcito. Eh, otra cosa que también ya tengo es mi piel preparada. Ya tengo lo que es la crema de ojos para hidratar mi uh, zona de la ojera. Ya tengo lo que es mi, mi tónico, mi uh, crema hidratante, mi ácido hialurónico para uh, pues darle, vean, como ese brillito natural a mi piel, esa seducidad que con el maquillaje pues le va a caer súper bien a lo que es mi base y pues mi finalizador de polvo para que mi piel pues se vea como bastante lisita, bastante cuidadita. Pero pues es todo lo que ya preparé anteriormente. Voy a comenzar esta paleta la que voy a estar utilizando. Esta paleta se llama Anaya y es de la marca de Natasha Dinona si se pronuncia, ¿eh? si no, pues corríjame por favor, <ríe> y pues vienen, son estos cinco tonos vean, tonos bastante neutros, trae lo que son dos glitters que aquí obviamente les voy a hacer el swatch vean, estos son los que tienen glitter es algo muy, un glitter un glitter muy sutil nada tan escandaloso este es un café neutro Vean, déjame, lo doy un poco más. Este es un cafecito neutro. Este es un café neutro también, pero más oscuro. Como café a ah, expreso. Y este ya es como un tono mostaza. Tirándole como entre beige mostaza, algo así. Vean. Y pues, pues esta es la paleta que vamos a estar utilizando el día de hoy. Son tonos bastante neutros y bastante prácticos para utilizarlos de, como les digo en una ocasión que pues estés de rapidito y quieres salir algo elegantiosa, algo glamurosa. Este, pues puedes utilizar ese tipo de paletas que son pues neutras y fáciles de combinar. Y pues no le hierras absolutamente nada. Y pues bien chicas, yo voy a comenzar con lo que es este tono, cafecito mate En todo lo que es mi párpado fijo Toda esta área, voy a marcar lo que es mi cuenca De toda esta área, difuminando O sea, colocando todo lo que es el área de que marca aquí como donde divide mi párpado móvil y mi párpado fijo. Ahí voy a depositar el color y voy a empezar a difuminar, a difuminar perdón, hacia el lado de afuera. Y hacia el lado de adentro. Con un poquito más de sutileza hacia adentro obviamente. Lo más que pueda subir. Pero obviamente ya solo difuminando, ya no quiero colocar nada de color. Ok. Y vean, vean cómo luego, luego le da como un tono al, como una profundidad al párpado. Que luego luego da el cambio de ojo. Vean. El cambiazo que le da al ojo. Igual de este lado voy a depositar. Y de igual manera deposito todo lo que es el área de. Mi um, párpado entre mi párpado fijo la cuenquita y mi párpado móvil ahí depósito y de igual manera voy a empezar a difuminar hacia afuera hacia arriba y ligeramente hacia adentro, digo ligeramente porque no quiero que se me marque tanto hacia acá, así que va a ser ligeramente hacia adentro. Y vean cómo le da el cambio ligeramente a mi ojo. Pareciera como que deposité dos tonos y solo, pues fue un solo tono. Pero al hacerlo del difuminado de una manera perfecta, pues te queda bastante bien, vean. Bastante bonito. Voy a terminar de marcar y difuminar. Y pues vean, de ahí ya colocamos lo que fue ese tono. Ahora voy a colocar lo que es el cafecito oscuro en lo que es la zona del final de mi párpado móvil. Lo voy a colocar y lo voy a tratar de subir un poco hacia arriba y como alargarlo, hacer como una V, ok. Solo colocándolo porque como lo estoy haciendo con la brochita de punta de lápiz, vean. Esta no ayuda mucho como a difuminar. Así que ahorita solo trato como de colocarlo. Le difumino lo más que pueda obviamente. Pero no me preocupo mucho porque ahorita lo voy a difuminar. Así que vuelvo a hacerlo de este lado. ahora sí con mi brochita redondita otra vez voy a difuminar hacia dentro ver, esta vez la voy a agarrar de la parte más cerca de la punta porque quiero difuminar bastante bien no quiero que quede tan como marcado así que vamos a hacer esto vueltitas ok un poco más voy a poner un poquitito más de lo que es mi café pero limpio bien mi brocha un poquito más encima porque no quiero perder ese color voy a solo un poquitito para marcar la línea donde termina mi ligero smokey es un smokey bastante ligero que no se te va a dificultar nada o sea cualquiera lo puede hacer, la chica principiante, la chica ya que sabe un poco de, más de maquillaje pero es una forma pues de hacer un smokey uh, ligero como te digo sin tener la preocupación de que te vas a quedar con los ojos de mapache Así que, pues ven ahí va. Y ahora lo único que voy a hacer es limpiar mi zona. Solo esta vez solo voy a limpiar de mi lagrimal a media. Ven, aquí solamente esta zona para dar un poco de luz. Es el única área que voy a limpiar. No voy a pasar de medio de mi como a mitad de mi, mi párpado fijo, voy a dejar todavía ese tono. Solo limpio lo que es hasta la mitad de mi lagrimal. Hasta la mitad, vean. Okay. No, no quité eh, mucho. Ahora con esta brochita blim blim que me encanta. Y a colocar lo que es el tono mostaza en esa área de aquí de en medio. No importa que se pase un poco encima del color negro. Bueno, el color café oscuro, que no es negro. Vean, solo coloco un. Una ligera capita. Esto es solo como para ponerle un un punto y aparte. O pintarle la raya donde termina pues, el smokey Y vean que hermoso. Vean qué padre contraste da este cortón o mostaza. Me encantó cuando lo vi. Me encantó, vean que padre contraste da Y pues ya es todo chicas Ya, así de fácil Tienes un smokey hay Bastante ligerito Obviamente Voy a colocar un poco de brillo va a ser este tono Solo en lo que es la parte del lagrimal Lo extiendo hacia adentro Vean Debe El lagrimal hacia adentro y un poco hacia abajo igual de este lado de mi lagrimal hacia dentro y un poco hacia abajo solo para darle un poco de de brillito a ese a ese smokey ya. algo ligero nada más, para acá no quitar mi finalidad que es el smokey. Bueno, un ligero smokey. No es un smokey Solo un ligero smoky. Que okay, voy a recalcar mi tono mostaza. me encanta cómo se ve ese tono mostaza mate. Me encanta el contraste que da con el café oscuro y el café claro. Ay, vean qué hermoso. Wow. Me encantó. Ok y ven tan fácil que es hacer un ligero pesmigo. hoy no voy a estar utilizando mis pestañas de Glanetti o voy a estar utilizando estas que son de Monar Monarch Lash Monarch Lash algo así como ¿Monar? Monarch Monarch como Monarch como monarca mariposa algo así ¿Monar, Monarch Monarch Lash vean y pues voy a usar las más grandes porque esta maquillaje merita algo dramático. Así que no se ven tan dramáticos pero pues algo a Voy a estar usando este delineador de la marca State para delinear mis ojos. Y bien, chicas, vamos a estar utilizando este primer como uh, primer y como finalizador. Es de la marca Maven Beauty. Y pues contiene agua de rosas, así que es primera vez que lo voy a utilizar. Vamos a ver qué tal nos funciona y qué tal le queda a mi piel, porque ya saben que todos los productos son diferentes en cada tipo de piel, así que lo voy a probar y a ver qué tal. <risa> Vamos a finalizar la parte de abajo de nuestros ojos con el tono café oscuro y una brocha de punta de lápiz, aplico en la parte de afuera de mi parte de abajo del ojo suavemente y difuminando. Y ahora aplicaré el color plateadito con glitter en la parte de mi lagrimal, en la parte de mi ojo abajito con una brocha planita como delineando hacia afuera. bien chicas, para finalizar voy a usar este de Wet n Wild, que es en color rosa mate, así que voy a limpiar es como un rosa Barbie que finalizado le da a nuestro maquillaje así que ahorita voy a poner un aretito y pues ahorita con la magia de la edición de YouTube ahorita las veo bien, chicas, voy a finalizar con el finalizador de Maybelline Beauty Voy a cerrar los ojos para. Y a ver qué tal me funciona. Ya en el próximo maquillajito les estaré contando qué tal me funcionó. Cómo se sintió mi piel. Se siente refrescante y el olor está rico. Así como un olorcito fresco. Y pues este fue el resultado de nuestro maquillaje el día de hoy. Hoy decidí traer el pelo recogido. Porque como les digo, pues es algo un poquito más elegante. Así que espero y les haya gustado. Espero y la saque de ese apuro. Si tú con el Smoky hay no te hallas. Pues este es un Smoky súper facilísimo. Que te saca de cualquier apuro. Y pues te hace ver bastante glamurosa. Así que ya saben mis chicas glamurosas. Si te gustó el contenido de este canal, si te gustan nuestros videitos, apóyanos para poder seguir haciendo estos videitos y seguirte mostrando todas las técnicas que tenemos. Si les gusta el contenido de nuestro canal, nuestros videitos, nuestros maquillajes, no olvides por favor de suscribirte en la parte de abajito si eres nueva por aquí. En las letras rojas, darle a la campanita para que cada que vengamos nosotros con su muñetete estén aquí todas juntas en el chismorreo. Ah, no olvides compartir con la tía, la hermana, la cuñada, la comadruquis, con quien tú crees que le puede interesar todo el chismorreo armamos aquí cada semanita Y pues a mis glamurosas que ya tienen tiempo Mil gracias por todo su apoyo Gracias por estar aquí en cada videito Apoyándonos, echándonos porras Y aquí pues seguiremos todas juntas Aprendiendo un poquito más cada día Chicas, y compartiéndoles pues obvio Todos los uh, maquillajitos Las ideas que se me vengan a la mente Para compartir con ustedes Pues aquí estaré compartiéndoselas cada semanita Para todas lucir bellas y glamurosas mis, Glamurosas hermosas Así que mil gracias por su apoyo Las veo el próximo videito y besos, bendiciones Y nos vemos hasta el próximo video Bye, hasta la próxima mis glamurosas hermosas